María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía, mírame, de la mano. Tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame. Consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlo ya María, mírame Miras, él también me mirará, madre mía mírame, de la mano llévame, muy cerca. Madre mía, mírame de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar, en tus brazos quiero.